la inteligencia artificial, para automatizar el contenido de tus redes sociales. Vamos a automatizar el contenido hasta 30 veces más rápido porque vas a poder hacer publicaciones masivas en tus redes sociales, todo casi de manera automática con Canva e inteligencia artificial. Atento, no tiene que ser ChatGPT que está tan de moda, sino cualquier tipo de inteligencia artificial puede generar lo que te voy a comentar en este momento.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 Canva para generar nuestros diseños. Lo primero que voy a hacer es definir lo que voy a publicar. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo primero crearemos el contenido. El contenido yo ya lo tengo, pero si tú no lo, no lo tienes, puedes crearlo con ChatGPT. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo. Bueno, como estoy yo acostumbrada a hablarle con cierto respeto y educación, aunque sea un robot, le voy a decir eh, hola ChatGPT por favor puedes... Generar, generar una lista de 30 alimentos indispensables para la dieta keto. Por ejemplo, si estás en dietas keto, eh, he puesto keto, a ver si <ríe> vale, me la aguacate, aceite, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo que puedo poner es: puedes, por favor, poner el beneficio más importante de cada uno de esos alimentos ves ahí ya lo tengo vamos a hacer una tabla voy a hacer tablas y voy a ponerle puedes por favor poner los datos en una tabla de, de dos columnas en una el nombre del alimento y en la otra su beneficio ¿Ves? Por supuesto, aquí está la tabla solicitada. Ah, mira, ¿ves? Ya está súper bien. Ya lo tengo. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es irme a Canva. ¿Ves? Aquí estoy en Canva. Esto que te voy a contar únicamente funciona con Canva de pago. No funciona con Canva gratuito. Únicamente Canva de pago. Así que, si la tienes de pago, genial. Si la tienes de educación, fantástico. Porque esto te va a servir. Y si no, bueno, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar un... Un pequeño tip para que puedas tener Canva de pago. Bueno, vamos a seguir. Ya la tengo. Entonces, lo que voy a hacer es crear un diseño de Instagram. Pero quiero este el vertical. Le voy a dar post de Instagram vertical. Tú puedes poner lo que quieras. Instagram, Facebook, tamaño grande, pequeño. Lo que tú quieras. Yo voy a poner este porque es el que me gusta. Y lo primero que voy a hacer es poner unos márgenes. ¿Por qué voy a poner unos márgenes? Porque este tipo de plantilla... No se ve al completo cuando tú la publicas en los móviles. En el escritorio sí, pero en los móviles no. Así que lo voy a hacer de una manera eh, para que me quepa todo. Y eso es hacerlo de mil por mil. Entonces voy a poner los márgenes. Si te vas a donde dice archivo, es configuración de vista, mostrar márgenes. Aquí me marca el margen. Dentro de este margen es donde yo voy a trabajar. Si me salgo, pues la imagen no se va a ver bien. Y voy a hacer mi primera plantillita como voy a hacer para una marca, pues voy a poner un logotipo, estas cosas que te estoy poniendo son de muestra, así que tú las haces súper bien, un logotipo de muestra, ahí, ves lo voy a poner ahí pegadito le voy a poner un texto texto, vamos a poner este texto, voy a poner aquí va mi texto está opensize78 esto es enorme, porque voy a poner ahí este contenido, el contenido que me acaba de dar ChatGPT. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a hacer más chiquitito. Lo voy a poner, por ejemplo, a 32. Aunque tú lo veas chiquitito aquí. ¿Ves? Ahí esta parte la voy a hacer más amplia. Y así lo vemos más grandote. Vale. Listo. Aquí va mi texto. Tal cual. Lo voy a dejar. Y lo voy a dejar bien centradito. ¿Ves? Para centrarlo le voy a dar en posición. Y le voy a poner centro. En medio. Y ya está bien centrado. Pero como voy a hacer un texto amplio. Pues lo voy a dejar muy por arribita Por ahí. Luego aquí abajo le voy a poner... El enlace al sitio donde tienen que ir Vamos a suponer que yo estoy vendiendo La dieta keto de Que tienen el Hotmart Así que le voy a poner otro texto Ahí chiquitín Que diga Tu recetario Gratis Aquí por ejemplo O lo que sea Yo ahí en un lead magnet o lo que sea Para vender mi producto de afiliado Y lo pongo ahí y lo voy a poner chiquitín. Y aquí voy a poner el enlace de mi producto. Le voy a poner www.getto.com. Por ejemplo, tú le pones lo que quieras. Lo voy a hacer más pequeñín. ¿Ves? fíjate que tiene que entrar en ese cuadro. 24. Ya lo tengo aquí. ¿ves? Lo pongo por aquí. Y para que se vea siempre, le voy a poner efectos al texto. Efecto. Le voy a poner este fondo. ¿Ves? Ahí en amarillito. Lo puedo editar un poco. ¿Ves? Color. Le puedo cambiar el color. La transparencia. El extender. El extender se lo voy a quitar un poco. Y la redondez también se la quito un poco. Así ya me queda súper bonito. Ya está genial. Lo voy a poner centrado. Ya lo tengo. Para eso son las reglas y las guías. Y aquí tengo mi logotipo. Y voy a ponerle una foto. Entonces me voy aquí a fotos. Como yo he puesto una lista de alimentos. Por ejemplo aguacate. Lo que tengo que hacer es poner una foto de un aguacate. Así que me voy aquí y busco aguacates. Aguacate. Puedo ponerlo tal cual. Así. ¿Ves? Aquí está mi aguacate. Voy a hacer más chiquitín, ahí Un aguacate Y lo que voy a poner es lo que me he puesto aquí Porque para eso hemos hecho este contenido Aguacate, como va a ser una sola palabra Pues lo voy a hacer grandototota La puedo poner incluso en mayúsculas Aguacate, voy a ponerle C Le voy a poner su beneficio Voy a volver a poner un texto Aquí, ahí está el beneficio del rico en grasas Bla, bla, bla pero no se ve bien. Y como no se ve bien, voy a subir un poquito más. Lo que voy a hacer es, o bien cambio la foto del aguacate, quito esto y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo tendrás marcos. Le voy a dar clic a ver todo y voy a buscar un marco en formato portrait, que es este. Le voy a poner portrait frame o marco. ¿Ves? Y aquí está, le doy clic. Lo pongo a todo lo largo. Voy a minimizar esto para que se vea fácil. Todo lo largo, ¿ves? todo lo largo, que se quede un poquito corto ahí. Lo voy a echar hacia atrás, posición atrás. Y este aguacatito, ves, lo voy a poner ahí en el mar. Sigue viéndose un poco feito. Puedo cambiar la foto y en lugar de poner la foto del aguacate, les voy a buscar fotos. Voy a buscar una foto de este, por ejemplo, que está todo en verde. Se ve bien, míralo. Qué bonito, bello, se ve bello. Y voy a ponerle un overlay, porque a mí me gustan los overlays. Overlay. Un overlay que sea transparente. Overlay transparente. ¿Ves? Aquí. Y voy a elegir un overlay transparente. Voy a poner este, que es negro. ¿Ves? Así. Y así se resalta el amarillo que tengo aquí. Y lo voy a ir bajando un poquito. ¿ves? Simplemente para que coja un poco de tonalidad ahí. Así. Ya la tengo ahí muy bien. Y esta ya la puedo poner pero esto lo tengo que hacer 30 veces. ¿Qué voy a hacer? Es en esta parte de aquí donde dice crear el lote en español. Si estás en inglés es Bulk Content. Tú le das Bulk y te aparece. Le damos a crear el lote. Y nos dice cómo vas a subir tu información. ¿En CSS o manualmente? CSS. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí. Copio todo, que ya lo he copiado. Y me voy a una hoja de Google Chats, por ejemplo. Lo pego, ya está pegado. Le he puesto Keto Alimentos. Y le voy a dar Archivo. Descargar como CSS. Valores separados por comas CSS. Y aquí me va a decir Subido como CSS. Lo puedo hacer. ¿Qué me falta? Aquí me faltan las imágenes. No las tengo. Aquí tendría que poner imágenes y poner las imágenes de mis alimentos de la keto no los tengo aún ¿Qué voy a hacer entonces me voy aquí y le voy a dar subir datos manualmente antes de subirlos antes de subirlos me voy a ir a proyectos y voy a crear una carpeta carpetas y voy a crear una carpeta que se llame keto para poner ahí mis alimentos y continuamos ya está mi carpeta keto y ahí, en esa carpeta Keto, voy a subir todos mis alimentos. ¿Cómo los subo? ¿Ves? Aquí está mi carpeta Keto. Me voy a los elementos y voy a elegir los 10 primeros para muestra. Estos 10 primeros los voy a, a seleccionar. Aguacate, que ya la tengo. Esta del aguacate. Entonces le voy a dar clic aquí. Y le voy a decir añadir a la carpeta. ¿Qué carpeta? Keto. Añadir a la carpeta. Clic. ¿Qué sigue? Me voy al siguiente alimento que es aceite de coco. Y busco la imagen del aceite de coco. Aceite de coco, por ejemplo. Y busco una foto para que se vea bonito. ¿Ves qué bonitas son estas? Esta, por ejemplo. Y le voy a dar clic aquí. Y le voy a decir añadir a la carpeta. Keto. Listo. Abajo, añadir a la carpeta. El que sigue. Aceite de oliva. Me voy aquí. Busco aceite de oliva. Fotos. Busco mi aceite de oliva. ¿Ves? Ahí está bien bonito. Voy a elegir esta, le doy clic y lo mismo, le voy a añadir a una carpeta, a mi carpeta Keto y la voy a añadir a la carpeta la siguiente, almendras, lo mismo. Y así tú lo haces con todas las que tengas, almendras, todas las imágenes que tengas las tienes que poner. Voy a poner esta, clic, añadir a la carpeta, Keto, añadir a la carpeta, siguiente carne de res, carne de res, carne de res, listo, carne de res, fotos voy a parar esto y cuando ya he subido todas mis fotos a la carpeta de Keto y ahora me voy hasta abajo donde dice nuevamente crear contenido en lote le voy a dar introducir datos manualmente y aquí voy a empezar a poner mis columnas la primera va a ser alimento entonces me voy aquí y pongo alimento estos son, estos son los titulares de las columnas. Luego añado otra que se va a llamar beneficio. Y añado una imagen. Clic en imagen. No se puede hacer con vídeos antes de que empecemos a preguntar. No se puede hacer con vídeo de momento. De momento, esto únicamente es con imágenes. Así que nos vamos a conformar con las imágenes. Ya lo tengo. Me voy aquí. Copio las primeras 10 que son las que voy a hacer. Control C. Me voy aquí. Y luego los beneficios de las primeras 10. Control C, lo pego. Y luego las imágenes. Las imágenes, me voy a Keto. Y voy a empezar a buscar las imágenes. La primera es la de aguacate, listo. La siguiente me dice que es el aceite de coco. Con el aceite de coco y así las ponemos todos. Hasta que rellenemos nuestra tabla. Aceite de coco, aceite de oliva, almendras, carne de res. A nuestro es Vamos a quitarla, vamos a ponerla de res. Si le das clic. Porque nos hemos equivocado. Pues simplemente le damos y vuelvo a ponerlo. Cerdito. Chía. Vamos a buscar la chía. Coco rallado. Coco rallado. Espinacas. Espinacas. Y huevitos. Ya los tenemos todos. Y simplemente le doy listo. Clic en listo. Y a continuación. ¿Ves? Aquí me pone mis tres campos identificados. Alimento, beneficio, imagen. Lo que voy a hacer es vincular estos campos con estas imágenes. Voy a colocar esto. Y lo voy a suprimir. Y voy a seleccionar eso. Y aquí le voy a dar con este botoncito conectar datos. ¿Ves? Le doy clic conectar datos. Y le voy a decir imagen. Le damos clic a imagen. ¿Ves? Ya lo tiene. Luego, aquí le voy a dar también botoncito conectar datos alimento. Aquí le voy a dar botoncito conectar datos, beneficio y esta es la plantilla esta es mi plantilla, esto lo voy a dejar siempre ahí porque voy a promover esto pero esta va a ser mi plantillita ojo que aquí esta fuente está negra puedo ponerla en color blanco antes de avanzar le doy clic, le voy a dar color blanco, listo ya la tengo ahora así y le voy a dar a continuar, clic en continuar me pone, tienes todas estas, vas a, a generarlas Sí, le doy clic en generar 10 páginas, las está generando ahora mismo Yo no estoy haciendo nada Y estoy ahorrándome un montón de tiempo Ves ahí está generándola, está el aguacate Lo está poniendo ahí muy bien La de abajo ves ya está generada Voy a ir avanzando yo El aceite de coco, el aceite de oliva Ya está, ya está hecha Mira qué bonito ha quedado, genial Ya simplemente me toca a mí Ponerlas en mis redes sociales Ya tengo el contenido creado He variado las fotos tengo aquí mi logotipo, que ese es inamovible, ese no, no lo he modificado. Tengo aquí esto, que también esto yo podría haberlo puesto en una columna de esta tablita. Puedo ponerle aquí otra cosa, pero bueno. Y ya la tenemos. Simplemente le damos a compartir. Y en compartir, ya sea redes sociales, ¿ves? En redes sociales, podemos programar en todas estas redes sociales. Si las tenemos vinculadas, las podemos poner directamente o programar. Le damos clic en programar. Y tenemos que vincular nuestro Instagram Business para poderlo poner en Instagram o podemos ponerlo en Pinterest, por ejemplo. ¿Ve? Tenemos que conectar nuestras redes, las conectamos y ya lo ponemos. O lo descargas y luego lo subes y lo pones directamente en Facebook, en Instagram, donde sea. Ahí tienen la opción de darle al calendario y tú lo puedes programar para que esté todos los días el contenido bien fresquecito. es pues ahí lo tienes, súper bonito, genial. Y yo aquí voy a promover mi receta Keto para que la gente se la descargue. Y luego ya, cuando se la descargue, bueno, pues yo ya les venderé el curso de Keto o lo que haga falta. Insisto, yo lo estoy usando para generar contenido rapidito, rapidito para todas mis redes sociales en varios nichos. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo hacer publicaciones masivas en redes sociales con inteligencia artificial y Canva. En este caso yo usé Chat GPT. Pero tú puedes usar cualquier otro. Como Jasper, Writer AI, hay muchas inteligencias artificiales que ya te hacen este tipo de trabajo. Y nos ahorramos un montón de tiempo. Marketer, lo dejo hasta aquí. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces que hemos usado. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!